Me defino como mujer y como heterosexual. Soy un chico trans. Mujer. Eh, hombre heterosexual. Sin ningún género, no binario. Como una persona a la que le gustan las personas, sean varón, mujer, e, o arroba, o x, o eso.